bienvenido bienvenida a un nuevo vídeo donde te voy a revelar exactamente la estrategia que utilicé con un cliente donde facturamos 10.967 euros con su producto digital además este es un caso súper especial porque el cliente no tenía ni redes sociales ni siquiera tiempo para crear contenido Así que, como siempre, primero te voy a pasar a enseñar la calculadora, pero sin antes presentarlo. No sé si ha quedado eso bien, pero bueno. Mi nombre es Daniel Scheper, soy el fundador de Sé Quién Quiere Ser Agency, una agencia de lanzamientos donde ayudamos a emprendedores, a personas que tienen un conocimiento, a ponerlo al servicio de los demás. Y en consecuencia, lograr la facturación de un año en una semana y evitando todo ese estrés. Y ahora sí que sí, te voy a enseñar la calculadora con los resultados del lanzamiento, ¿vale? Se facturaron 10 bueno, 68 euros, lo redondea, son 10.967. Por cada clic, es decir, en los anuncios, por cada persona que hacía clic recibíamos 18 euros. Es decir, por cada, por cada clic de esto recibíamos 18 euros. 600 personas visitaron nuestra página, es decir, la landing page que te enseñaré ahora más adelante... Como no teníamos redes sociales, es decir, partíamos literalmente en el ámbito de redes sociales desde cero, se consiguieron cero leads propios. No conseguimos leads. Sin embargo, a través de Facebook Ad conseguimos 352 leads. El coste por lead nos salía, bueno, partimos de la base un poco de que, de que este cliente era del sector de las finanzas. Ahora te, te explicaré por qué es un caso súper especial. Además me rechazó la primera vez Pero bueno, te lo, te lo contaré más adelante El coste por lead no salía a 2,75 euros Más o menos En, en, en este sector, o en este ámbito Es el precio que, que, que, bueno Está bastante aceptable, a mí me dio un poco de miedo Porque bueno, al final Pues estamos muy puestos en, en tema de Facebook Ads Invertimos muchísimo dinero y, y estamos acostumbrados En nuestra agencia, sé que en el mercado es completamente distinto Pero en nuestra agencia a ver costes más baratos, entonces yo cuando veía esto Me entraban pequeños escalofríos Total, que se invirtieron 968 euros, ¿vale? Menos de 1.000 euros, 968 euros. Entonces, de esos, con los 968 euros conseguimos 352 leads, 350 clientes potenciales, de los cuales, y esto es una métrica brutal, 110 asistieron al taller en vivo. 110 personas. Y de esas 110 personas, 11 Compraron el producto que costaba 997 euros. Y de esas 11, 2 compraron el Absel que era un, un. Bueno, pues una especie de juguete. De, bueno, de juguete, sí, de juguete del, de, del dinero. Un juego del dinero. En total, bueno, pues conseguimos 13 ventas, ¿no? Y, va, y vamos a los porcentajes. Nuestra landing page que te enseñaré ahora convertía un 58%. Una absoluta locura. Es decir, de cada. De cada dos personas que visitaba la landing page, una se registraba. Estos números son fantásticos. Y más fantástico aún son la tasa de asistentes. Es decir, de todos los registrados, el 31% asistió al taller en vivo. Da Dani, pero hostia, ¿cómo es esto posible? Es decir, que el 31% de los registrados asista al taller, si a mí no me asiste ni el 10%. Porque hicimos dos cosas que te voy a enseñar. Uno es el hype previo al taller y otros son la, bueno, la, la secuencia de emails que teníamos programada que era brutal, brutal. Total, la conversión total fue del 3%. Es decir, de todas las personas que se registraron, el 3% compró. Eso es lo que convierte nuestro embudo. Y esta es la parte importante que quiero que veas. Ganancia por cada lead, es decir, por cada cliente potencial, a nosotros nos cuesta... pues, y 2,75, 3 euros, ¿vale? 3 euros por cada cliente potencial, nosotros recuperamos 30 y 1 euros. Estamos hablando de que. Y siempre lo digo, pero es literalmente una máquina de hacer dinero. Si yo estoy poniendo 3 euros y estoy recuperando 30. Estoy recuperando 10 veces lo que invierto. Esto.. Mmm, ni los mejores bancos Ni, ni, ni yo creo que, que ya ni las criptomonedas Te dan esta tasa de inversión Así que en este vídeo Te voy a enseñar literalmente al completo Y esto Perfectamente podría ser de pago Pero al final mi objetivo es que mi contenido gratuito Sea mejor Que el contenido de pago de la competencia Entonces te voy a enseñar todas las páginas que utilizamos Cómo me organicé, cuáles son las cuatro fases O las cuatro semanas que seguimos en el lanzamiento Absolutamente todo, porque por eso mismo es súper importante que te quedes aquí, porque de verdad que hay muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero y muchísimo trabajo detrás de esto. No sé si, si dejaré estos vídeos para siempre públicos, si, si los pondré ocultos, no lo sé. Mientras tanto, si estás viendo esto, aprovecha porque están públicos. Y te voy a contar un poquito la historia de, de, pues, de Juan, ¿no? que es en, en este caso el, el cliente con el que trabajamos. Y es que yo contacto a Juan... Además, bueno, utilizando una, la, la estrategia de Loom que la revelaré en, en nuestro programa de la incubadora de lanzamientos Que hemos abierto ya la lista de espera y la tienes ahí eh, Yo le contacto, le envío un vídeo a Juan y lo que me responde es Imagina, eh, imagina la situación, yo en la oficina, grabo el vídeo, le explico un poco pues Qué errores se está cometiendo, cómo podría mejorarlos, etc. Y lo que me responde es son las 7 voy, voy a poner una captura por ahí A ver si la tengo de la, de la conversación de WhatsApp Para que lo entiendas Pero algo así como Son las 7 de la mañana eh, Esto no son horas para hablarme Yo ya he alcanzado la libertad financiera Gracias Y yo leo este digo <ríe> Mi madre, tío <ríe> y, y, ¿Y ahora qué hago? Total Hubo un detalle Que fue lo que a mí me, me, me mantuvo Realmente Claro, yo, yo, yo estaba Joderos me había pegado un bajón, imagínate, 10 minutos grabando el vídeo explicando un poco qué error estaba cometiendo con su producto, etc. A mí me pegó un bajón. Pero hubo un detalle que fue lo que realmente nos ha permitido todo esto. Y es que dijo, seguro que este es un mensaje generalizado como otro cualquiera. Y ahí es cuando dije, ¡Ey! Quito para, quito para, quito para. Esto era un mensaje personalizado porque si algo me gusta o si algo tengo es que... No soy nada de enviar emails generales o, o captar o, o hacer copia pega, no. Era un vídeo personalizado de 10 minutos que había grabado única y exclusivamente para Juan. Entonces le dije, te entiendo perfectamente Juan, pero una pequeña cosita y es que este, este, este vídeo lo he creado única y exclusivamente para ti. Entonces yo vi que leyó el mensaje que no respondió, pero me apareció una notificación de ¡Juan, está viendo tu vídeo! Y ahí es cuando dije, vale. ¿Qué fue la siguiente acción? O, o el siguiente mensaje o la siguiente notificación que yo recibí que Juan había agendado la llamada. Día siguiente, hacemos la llamada y Juan era duro, de estos de, de, de, de, son duros de pelar, ¿eh? De, yo es que ya tengo la libertad financiera, yo es que no voy a crear contenido en redes sociales, yo es que no tengo tiempo para, para hacer todo esto, y yo decía, madre, ¿Dónde, ¿Dónde cojones me estoy metiendo? Total, que al final me meto ahí y digo pues vamos adelante con el lanzamiento Vamos a por todas Además en el medio del lanzamiento pasan mil millones de cosas Pero bueno, entonces nos metimos en el lanzamiento He querido dividir el, el lanzamiento en cuatro semanas Que te voy a... voy a, voy a coger la tablet y te lo, te lo voy a explicar Antes de enseñarte las páginas que tengo aquí, ¿vale? O sea, tengo aquí las páginas para que... Después las vayamos viendo, incluso puedas copiarlas o puedas replicarlas Pero antes te quiero enseñar desde la tablet exactamente las cuatro semanas en las, en las que dividimos el lanzamiento Partimos de la base de que Juan no tenía ni redes sociales, ni siquiera tenía iba a, a invertir tiempo en crear contenido Y dirás, hostia Dani, pero, pero ¿cómo lo hizo entonces? Te lo voy a explicar ahora Bien, el lanzamiento lo dividimos en cuatro semanas, ¿vale? Entonces voy a dibujar aquí cuatro, una, dos, tres y cuatro semanas. Cada semana tenía un objetivo, ¿vale? De hecho utilizamos un, un, un calendario para bueno, saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer cada día. Que este calendario se lo facilitaré a los alumnos de la incubadora de lanzamientos. Pero bueno, vamos a lo importante. La primera semana, ¿qué es lo que, qué es lo que hacíamos esta primera semana? Pues esta primera semana nos centrábamos en el producto y el avatar, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a vender y a quién? En este caso, eh, Juan ya había lanzado varias veces su producto, pero nos dimos cuenta de que el avatar no estaba bien trazado, es decir, no era un avatar al que quisiésemos dirigirnos y que el producto, la promesa del producto no estaba bien definida, era una promesa muy, muy intangible. Y para mí al final es súper importante... Saber exactamente qué es lo que se va a vender, a quién y que sea apetecible Es decir, joder, pues si te pones a vender bañadores en la Antártida Pues seguramente no te compre nadie, pues aquí lo mismo Antes de hacer nada, antes de ponerte a lanzar, antes de poner a crear las páginas que te enseñaré ahora Tienes que saber qué es lo que vas a vender, cuál es la promesa de tu producto Cuál es la transformación y a quién En el incubador de lanzamientos hablaré de cómo crear una promesa irresistible, etcétera, etcétera, etcétera la segunda parte es la parte que yo llamo la parte más técnica, ¿no? Que es la parte de, bueno, pues, la elaboración de las campañas, que en nuestro caso utilizamos Facebook Ads, y, pues, la creación de todas las páginas que te enseñaré ahora. Landing page, página de gracias, página de agenda, llama, ya, llamada, etc. La tercera parte es la parte práctica. Aquí viene lo guay. ¿Cuál es la parte práctica, Dani? Creación de contenido. Oye, pero, pero... Si Juan había dicho que no iba a crear contenido. Ahora te explicaré la que leíamos. Más lo que nosotros llamamos la fase de hype. Clave. ¿Te acuerdas del 30% que te hablaba al principio? Viene de aquí, de la fase de hype. ¿Cómo hice la creación de contenido? Pues imagínate, yo me planto una situación donde Juan eh, me dice... Es un tío de 10, ¿eh? Pero me dice, Dani, eh, yo he alcanzado la libertad financiera, esto es simplemente pues para ver si es una fuente más de ingresos para mí, pero no voy a invertir tiempo en crear contenido. Entonces, ¿qué es lo que hice? Porque obviamente teníamos que crear contenido, teníamos que ganarnos la... apretar esos gatillos mentales de los que siempre hablo, ¿no? Ganarnos la confianza, demostrar que tenemos autoridad, etc. Entonces, me reuní, haciendo eh, En una llamada de Zoom con Juan, y entonces iba creando el, Es decir, le di a grabar y le iba haciendo preguntas, y en base a sus respuestas íbamos sacando los nuggets, es decir, los vídeos. O sea... En una hora igual creo que sacamos el contenido de todo el lanzamiento En una sola hora Para que luego digan que que, que que no tienen tiempo para crear contenido En una sola hora el contenido de todo el lanzamiento Y por último La última parte es la parte de venta Aquí A ver Hicimos el taller Más La fase de llamada Vale en este caso entraron 11 personas, incluso tuve que dejar a gente fuera. ¿Cómo cerramos a esta, a esta, a esta gente? Por teléfono, a través de llamada. Vale. Compartiré un guión para realizar llamadas con los alumnos del incubadora de lanzamientos. Que insisto, sí que soy súper pesado, pero es que en febrero sacaré plazas, serán limitadas y yo sé lo que pasa después con todo esto. ¡Ay, Dani, que no me enteré! ¡Ay, Dani, que, que ya no sabía que había sacado esto! Entonces, vete aquí abajo a la descripción y apúntate a la lista de espera. Entonces, ya tenemos las cuatro semanas, ¿vale? Semana 1, producto y avatar, semana 2, la, la fase técnica, semana 3, la part, eh, práctica, y semana 4, la fase de ventas. Un poco la estrategia, y antes de enseñarte las páginas, que las tengo aquí preparadas, es la siguiente, y es, tenemos una landing page, que es una página de aterrizaje donde las personas vienen. ¿De dónde vienen? De Facebook. Hacemos publicidad en Facebook, entonces las personas aterrizan en la landing page. Recuerda, y hablando de porcentajes, en nuestro caso, una de cada dos personas se registraban. La tasa de conversión de la landing page estaba por encima del 50%. Una vez aquí, cuando la gente se registraba, ¿qué hacíamos? Los llevábamos a un grupo de Telegram y además a través de email. Lo que hacíamos era, pues, esto lo replicábamos, los nutríamos, los nutríamos, los nutríamos, los nutríamos y también con contenido en redes sociales hasta el día del taller en vivo. Hay que ganarse la confianza. Veo mucha gente que, que simplemente se registran a su taller en vivo, a su webinar, a su masterclass y no les envían nada, ni siquiera un mensaje, ni siquiera se contactan con ellos por Telegram, no, por WhatsApp, ni siquiera por redes sociales y se presentan el día del taller en vivo esperando que alguien asista. Pero qué locura es esa. Tienes que nutrir, tienes que ganarte la confianza como cuando vas, no sé, si, si te gusta una chica y siempre pongo el mismo ejemplo, en una discoteca no vas, te metes la mano al bolsillo, sacas la caja y le ofreces el anillo. Oye, pues primero acércate, invítala a bailar, conócela un poco más, qué es lo que le gusta, qué, cuáles son sus sueños, qué le gustaría un poco, joder, pues qué es a lo que se dedica, pídele una primera cita, pero ves paso a paso, gánate su confianza. Y aquí es lo mismo. Entonces, una vez aquí, lo que se busca con, esto, con esta fase es ganar confianza, autoridad, todos son gatillos mentales, y reciprocidad. Recuerda que si no sabes qué es los gatillos mentales por aquí o por allí, no sé por dónde, tendrás una, una lista donde te hablo de esos gatillos mentales. Una vez aquí, le enviamos al webinar, a mí me gusta llamarlo taller en vivo, webinar creo que ya está muy saturada la palabra, donde no vendemos directamente, es decir, la gente no puede comprar con un botón, lo que vendemos es la llamada, que la gente agende la llamada. En esa llamada lo que hacemos es, al ser un programa de alto valor, cualificamos. Vemos si la persona realmente, bueno, pues se va a sacar partido al programa o no. En este caso, 11 personas accedieron. Pero tuve que dejar, además, eh, bueno, fui yo quien hice las llamadas. Por eso digo que, que he pasado por todas las fases, esta, bueno, he hecho copy, he hecho tráfico, he, hecho, he pasado por todas las fases de lanzamiento. Por eso sé cuando las cosas están yendo bien, cuando las cosas están yendo mal, cómo se puede mejorar, etcétera. En este caso hice yo las llamadas Y tuve que dejar a gente fuera Gente que quería entrar porque es que se nos iba ya Es decir, sí, podíamos meter más gente Y ganar mucho más dinero, pero Quizás no recibirían la misma atención Entonces, bueno, pues entraron 11 personas Al taller, al, al programa Que costaba Y lo pongo aquí 997 euros Ahora te enseñaré un poco también la página ahí, Te enseñaré también la página De, de pago 997 euros ¿Vale? Una vez que tenemos toda la estrategia Ya sí que sí Te voy a enseñar exactamente Las páginas, ¿vale? Y por qué Y la estructura de cada una de ellas Mira Estamos por aquí Esta es la calculadora que te enseñaba Todo lo que se facturó Al final, pues la facturación De los 10.967 Menos lo invertido en publicidad Esto es lo que se lo que hubo de beneficio, ¿no? Que al final, sí, se habla mucho de facturación, pero ¿cuál es el beneficio? Joder, 10.000 euros. 10.000 euros en cuatro semanas de trabajo y una semana con el carrito abierto. Es que, a veces, pues honestamente ni, ni, ni me lo creo, pero es que ni los mejores bancos, ni, ni las mejores inversiones te dan esto. Y para mí es súper bonito porque, bueno, sabes que estás haciendo un bien, que estás conectando a personas que tienen un problema con personas que tienen la, la, la solución. Entonces, no me rollo más, no me pongo melancólico Y te paso a enseñar las páginas ¿Qué es lo primero que hacemos? La investigación de nuestro avatar Bueno, pues cuáles son sus dolores, cuáles son sus sueños Cuáles son las objeciones, súper importante esta parte de aquí De aquí abajo de las objeciones Porque aquí va, bueno, ahora te lo enseñaré más adelante Pero creamos una página exactamente con la respuesta a estas objeciones Esto es clave Nadie, nadie Y que te voy a ampliar, me voy a ampliar aquí para, para que me veas, porque te lo voy a decir bien claro Nadie, nadie, nadie Absolutamente nadie Te va a comprar Si tiene una objeción en su cabeza Si tiene algo Que, le está, que tiene ahí detrás de la oreja A veces No te lo van a decir Pero está ahí detrás de la oreja Por eso es súper importante que conozcas a tu avatar Porque si ellos no te lo dicen Sácala tú pero es importante que antes de llegar a la venta, se disipen todas estas objeciones. De lo contrario, no te comprarán. Y esto quiero que lo entiendas, ¿vale? Entonces, bueno, esta es una de las plantillas que tenemos, la compartiré en la incubadora de lanzamientos, como todo, absolutamente todas las páginas que verás aquí. Y, bueno, dolores, sueños, objeciones, aquí he eliminado, bueno, pues más que nada por privacidad, eh, tema de cop, bueno, en fin, copies, perfiles y, y, y todo eso. Pero... Un poco la idea es esa, ¿no? Hablar de cuáles son sus sueños, cuáles son sus dolores, las principales objeciones, etc. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Una planificación, ¿vale? En este caso, y para mí esto me da la vida a nivel de lanzamiento, se crean las páginas con las diferentes URLs. De esta forma tenemos todo súper organizado y sabemos exactamente qué URL corresponde, a qué cosa corresponde y cuál es el evento que tenemos puesto, evento que tenemos puesto y la audiencia. ¿Qué audiencia es? Pues eh, registrados a la landing page, eh, interesados en el programa, ¿vale? Entonces, bueno, así páginas importantes que, que tenemos son la landing, la página de confirmación o página de gracias, grupo de WhatsApp o grupo de Telegram, en nuestro caso utilizamos Telegram, página de dudas frecuentes, que son estas objeciones de, de las que te hablaba, donde rompemos esas objeciones, página de Calendly, que es... Lo que nosotros utilizamos para que agenden la llamada, agendar calendario. Esto es súper importante para que las personas con un clic automáticamente se les agende en el calendario, en Google Calendar. Entonces, cuando vean sus eventos o, o las cosas que tienen que hacer, verán que, hostia, el, el martes 26 no puedo asistir porque tengo el taller en vivo o el webinar de Juan. Una página de ventas corta que simplemente... Eh, pues es más cortita, es sobre todo para, para cuando termine el taller en vivo Para que la gente, cuando como la gente está muy caliente, se le envía esa corta Y una página de ventas larga, que ya es cuando pasan varios días después del taller Para un poco la gente más racional, la gente que necesita pensárselo más Checkout de un pago, de tres pagos, de 12 ni pusimos eh, La gente, al ser un bueno, sector de finanzas y el avatar que estaba muy bien definido La gran mayoría no, no, lo hizo a un pago, la gran mayoría un calendario de contenido Exactamente con qué era lo que íbamos a subir Recuerda que en una hora grabamos Todo el contenido, el contenido para la landing page Todo, todo, todo En una hora, el replay por, Bueno, la gente que no podía asistir Se le dejaba esa grabación que duraba 24 horas Y ahora dirás, Dani, pero ¿Y por qué el replay solo dejas 24 horas? Por Urgencia Gatillo mental de la urgencia Si... Lo dejas para siempre la gente dice, bueno, pues si no lo veo hoy, ya lo veo mañana. Y si no lo veo mañana, lo veo dentro de una semana. Y al final, nunca lo ve. Entonces, cuando tienen esa, esa presión, además, hay grandes empresas como Booking, por ejemplo, que lo hacen muy bien. Oye, quedan 15 minutos para, para que reserves. O sea, en 15 minutos la oferta se va. Pues aquí es un poco lo mismo. Oye, 24 horas. Si no lo ves en 24 horas, se termina. Entonces, lo que conseguimos con eso es gente que no pudo estar en el taller en vivo que vea la repetición. Y alucinas cuando creas esa urgencia... De, oye, 24 horas desaparece ¿Cuántas personas lo ven? Ahora sí que sí Vamos con las páginas Te voy a enseñar un poco Las páginas que tenemos por aquí ¿Vale? Eh, vamos a la página de captación Del taller en vivo Como siempre, bueno, esta es la, la promesa Sabes que me encantan mucho los, los, El tema de los secretos Tres secretos y, y todo ese tipo de Bueno, pues, de cosas Y la promesa era Descubre los tres secretos que te permitirán Tomar el control de tu, de, de tu economía y conquistar la libertad financiera vale, sin arriesgar tu dinero. Volvemos a lo mismo. Promesa, ¿vale? ¿Cuáles son sus sueños? Oye, quiero el control de la economía y la libertad financiera sin, y no quiero, arriesgar mi dinero. Además, aquí se le hace como, bueno, pues una, digamos, una un, un, to, un tocamiento de deseo, se puede decir, que es, puedes dejar atrás las deudas, ahorrar, invertir y aumentar tu patrimonio, que son las, los cuatro deseos que tenía nuestro avatar, y vivir con tranquilidad, que al final la consecuencia de todo esto era vivir con tranquilidad, vivir tranquilo, era la consecuencia de todo eso. Entonces, bueno, introduce aquí tus datos y regístrate gratis, como siempre, vídeo explicativo de Juan, hablando, eh, volvemos otra vez con la urgencia, oye, será el martes 28 y esto es lo que queda. Súper importante, y esto es lo que queda. ¿Qué es lo que aprenderás? Como siempre, los tres secretos. Ya te he contado cómo se estructuran estos tres secretos del taller en vivo, o de los webinars. Tendrás por allí, por algún lado, el, el cómo, cómo hacer un webinar, o sea, cómo redactar un webinar que convierta. Aquí elevamos la autoridad, me has podido ver en BVA, La Vanguardia, COP etc. Aquí tocábamos un poco el problema. Atrapado en la rueda del hámster. Entonces le, le, le toca, bueno, identificamos un poco al, al avatar con, con su problema con lo que estaba sufriendo y le poníamos aquí la solución. ¡Para! Y pon los pies fuera de la jaula. Sal de la jaula y yo sé de tu guía. Aquí hacemos una breve descripción de, de Juan elevando la autoridad. Súper importante. Aquí elevamos la autoridad, mira. El primer libro que escribí, Finanzas por tonto, ayuda a más de 10.000 personas, ta, ta, ta, ta, ta. ta elevamos la autoridad gatillo mental de la autoridad tendrás por ahí también el enlace y con esto le dábamos valor oye, será el 28 de septiembre a las 7 horas por primera y única vez gratis, luego tendrá un valor de 97 euros, ¿vale? esta clase después se vende a 97 euros nunca más se vuelve a poner si es tu caso, es decir, si dices joder, pues, pues yo sí que, sí que voy a poner esta clase porque voy a hacer un webinar en Evergreen un webinar perpetuo, entonces no pongas nada de esto porque habrá una incongruencia es decir no, tu marca, La reputación de tu marca bajará Y eso sí que después es súper complicado que, que vuelva a la normalidad Entonces, si lo vas a hacer Si vas a cumplir con esto, ponlo Al final para mí, los valores de una marca Son, son lo primordial Y bueno, pues aquí abajo El taller empieza en ta, Otra vez, creábamos urgencia ¿Vale? Siguiente página, página de gracias Oye, enhorabuena ya estás más cerca de cumplir tus sueños De vivir libre de deudas Y siempre con dinero en el bolsillo Volvíamos otra vez A recordarle cuánto quedaba Activamos el gatillo de la urgencia Y le decíamos, oye, para aprovechar este taller al máximo Te recomiendo Que sigas estos tres pasos obligatorios Para ir al 100% Paso 1 Bloquea las fechas en tu calendario, lo que te comentaba antes Para que las aparten en Google Calendar Y aquí te doy un pequeño tip Entre tú y yo, y es que con Hot Yard nos dimos cuenta de que había mucha gente que pinchaba en los iconos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hey. ¿Qué hicimos nosotros? Poner también el enlace en las imágenes, en los, en, los, eh, en los emoticonos. Sí, bueno, en las imágenes. Entonces, cuando la gente pincha, es como si fuese un botón. Porque nos dimos cuenta de que la gente pinchaba. Entonces, cuando pinchan, se activa como si... Fue un botón. Vale, entonces, punto número uno, agenda en fecha en el calendario. Punto número dos, canal de Telegram para seguir activando esos gatillos mentales de reciprocidad, joder, todo el valor que me está dando Juan eh, a través de este canal. Punto número dos, autoridad. Hostias, Juan, es que, joder, ¿cómo sabe del tema? Hostias, sí que entiende sobre finanzas. Hostias, es que él puede ser la persona que me ayude. Y por último, revisa el correo electrónico todos los días. sí que era importante porque ahí le poníamos toda la secuencia de correos electrónicos. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues, eh, más cosas. Cuando se daba el taller en vivo, que este es el taller en vivo, no te puedo enseñar mucho. Sí que es cierto que lo voy a compartir absolutamente todo, todas las diapositivas con las personas de la incubadora de lanzamientos. Van a tener todas las diapositivas, todas las páginas, etc. Eh, pero bueno, nada, simplemente estará el, el webinar, unas 189 diapositivas más o menos. Además, súper estratégicas, como por ejemplo esta, si yo he podido, tú también puedes hacerlo. Y la foto de Juan, pues un poco, digamos, mmm, destrozado. Oye, Dani, ¿por qué pones esto? Porque una de las mayores objeciones, o sea, la gente duda sobre ti, sobre el producto o sobre ellos. Entonces, con esta imagen lo que se pretende es derrumbar esa objeción de yo no puedo hacerlo. Por eso mismo Juan le pone aquí la foto pues, desastrosa y le dice oye, que si yo he podido, que tú también puedes hacerlo. Que, joder, que, que yo también soy una persona normal. Además, nosotros que creamos las diapositivas le ponemos eh, debajo exactamente que, cuál es el objetivo de cada diapositiva. ¿no? en esta, pues, El objetivo era, oye, que yo soy normal, que yo soy como tú. Que es que tú ya tienes lo que necesitas para lograrlo, ¿vale? Bien, vamos a la página de... Ya te he enseñado esta. Página de ventas, igual, creamos urgencia. Aquí abajo... Ponemos el programa, es la promesa del programa, que es lo más grande. Oye, ¿qué voy a conseguir? Vas a construir tu libertad financiera en 12 semanas. Y aprenderás a gestionar el dinero. ¿Para qué? Para que deje de ser fuente de malestar y frustración. Súper importante este para qué. Muchas veces cuando tratas de explicar tu producto, tu servicio. Oye, construye tu, tu estabilidad financiera en 12 semanas. Gana dinero. Está muy bien. Ganar, ganar dinero, tener una estabilidad financiera, está genial. Pero ¿para qué...? ¿Quieres eso? ¿Cuál es el beneficio del beneficio? Eso es como... No me quiero extender mucho, pero bueno, como, como decía Seth Godin, ¿no? El, la gente no compra, no compra un taladro. La gente compra realmente hacer un agujero en la pared. Pero es que si vas un paso más allá, la, la gente no compra hacer un agujero en la pared. La gente... Lo que compra es poner un cuadro Pero es que si vas un paso más allá, la gente no compra un cuadro La gente lo que compra es la sensación de orgullo Cuando entran sus familiares o sus amigos por casa Ven el cuadro y le dicen Joder, Manolito, qué chulo este cuadro Compran seguridad, compran ego Entonces, tienes que entender eso El beneficio del beneficio ¿Para qué quieren ganar dinero? ¿Para qué quieren construir esa estabilidad financiera? ¿Vale? Nada, fórmula pastor Problema, agitación, solución testimonios, oferta y respuesta, ¿vale? Entonces, súper rápido, venga, pues eh, aquí le identificábamos al, al avatar, le tocábamos eh, un poco el, el problema, aquí hurgábamos en el problema, lo agitábamos, aquí le poníamos la solución, oye, es que esto es simple, pero no es fácil, es simple. Y entonces, bueno, pues lo que conseguirán, ¿vale?, Aquí resolvíamos las objeciones, poníamos testimonios, testimonios. Aquí le hacíamos la oferta. Oye, estos son los módulos, esto es lo que vas a ver ahí dentro. Además, estos son los bonos, ta, ta, ta, ta, ta, ta. No vas a poder comprarlo. Descubre la oferta en cuando hagas la llamada, ¿vale? Y, bueno, pues ya empezamos con, oye, agenda tu llamada. Todos estos botones van a agendar llamadas. Tienen distintos nombres, pero van a agendar llamada. Y, además, preguntas frecuentes. Esto es súper importante. Siempre están estas típicas preguntas. Oye, ¿este curso es para mí? ¿Podré hacer... ¿Cuándo podré acceder al contenido? ¿Cómo funciona el plazo de garantía? ¿En un único pago? Etc, etc, etc. La página de agendar llamada, que no está el vídeo, que ya lo, lo hemos quitado, pero era algo así como ¿Te gustaría ahorrar 30.000 euros en un año sin arriesgar tu dinero? Mira este breve vídeo. Y en el vídeo Juan le decía Oye, no sé si esto es para ti o no es para ti, por eso mismo tienes que agendar tu llamada para ver si le vas a sacar partido a este programa. entonces una persona, pues... Y yo aquí abajo, agendaba la llamada con las preguntas estratégicas que mostraré cuál tienen que estar ahí a los alumnos de la incubadora de lanzamientos. Que insisto y te repito porque sé después lo que pasa. Tienes el enlace ahí abajo a la lista de espera. Es gratis. Pero así te aseguras de que cuando lo vayas a sacar, seas una de las primeras personas en enterarte. ¿Vale? Entonces, por aquí la persona agendaba una llamada... En esa llamada pues, se hablaba, veíamos si esa persona pues, le iba a sacar partido del programa o no En caso de que sí, automáticamente y en la misma llamada se cerraba, ¿vale? Se le enviaba este enlace, el checkout y ahí la persona pues pagaba Siempre, siempre, siempre se trataba de hacer en la misma llamada Aquí, eh, bueno, esta es la página del replay, ¿vale? Súper sencillo, ¿Qué es, ¿qué es lo que hicimos? Pues una vez que se terminó el taller en vivo... Descargamos el vídeo de Zoom, lo subimos a Vimeo, pusimos el enlace aquí y un contador de 24 horas En cuanto que se expiraba la fecha, es decir, en cuanto que pasaban las 24 horas Automáticamente se redirigía con un plugin que se llama Redirection Se le redirigía a la página de ventas, ¿ok? Bien, eh, vale, yo lo que iba haciendo es, bueno, pues las reuniones que yo iba teniendo iba poniendo aquí, oye, accede, sí, accede, sí, oye, hay que hacerle seguimiento, oye, eh, hay que volver a llamarle, oye, eh, accede, sí, accede, sí, oye, pues en tres plazos no nos, en tres no nos interesa, oye, accede, sí, ta, ta, ta, y aquí ves, ¿vale? ¿Cómo, cómo fue? Esto, bueno, simplemente lo utilizo yo para organizarme cuando, cuando hago llamadas. Sí que es cierto que llevo ya un buen tiempo sin hacer llamadas, pero bueno, eh, así es como me organizo yo y si te sirve, pues ahí lo tienes. Y esta es la página, ya para terminar, que te comentaba antes. Donde todas esas cosas que tenía la persona en la cabeza, se las ponemos aquí. Oye, voy a hacerme rico con el, con, el, con el programa. Oye, no tengo dinero para comprar el programa. Oye, no tengo un capital que invertir. Entonces, todas esas objeciones están resueltas aquí por Juan. Y aquí lo que hacíamos es llevábamos a todas las personas que se habían registrado a que agendase la llamada y a esta página de resolución de objeciones. donde Bueno, pues le, le rompíamos esa objeción y entonces la persona lo que hacía era clic aquí... Y agendaba su llamada. ¡Ay! Ahora sí que sí, ya, ya está terminado el, el vídeo. Como ves, en este lanzamiento invertimos menos de 1.000 euros, 980, y logramos una facturación de 10.967 euros. Sin tener redes sociales, sin, sin nada. Lo que quiero que entiendas y lo que quiero que veas es que es, que es posible. Y... Mmm, bueno, pues llegados a este punto hay dos opciones y es que si eres una persona que te gustaría, bueno, pues eres un emprendedor que te gustaría poner en todo tu conocimiento, todo lo que tú sabes, al servicio del resto y poder así lograr la facturación de un año en literalmente una semana, como ha hecho Juan, como ha hecho David, como ha hecho... Pues un montón de personas con las que ya hemos trabajado desde Sé Quién Quiere Ser Agency. Tienes un enlace aquí para agendar una reunión conmigo personal que estudie tu caso y ver si te puedo ayudar. Y podamos hacer un lanzamiento juntos, quién sabe. Lo único que sé es que si no agendas esa llamada conmigo, va a ser imposible que te pueda ayudar. Y por otro lado, si eres una persona que, bueno, pues ha empezado en esto de. de pues del mundillo online, y está empezando a emprender, y le gustaría aprender una habilidad que realmente le permita pues, generar ingresos desde su casa o desde cualquier parte del mundo con esto de los lanzamientos, te recuerdo que en febrero de 2022 lanzar el programa, que además era muy en petit comité, no habrá muchas plazas La incubadora de lanzamientos Donde te voy a enseñar a replicar, literalmente, esta habilidad que yo he aprendido Y, o sea, honestamente ha cambiado mi vida, mi negocio Y, bueno, es que estoy sin palabras, pero bueno Que tienen los dos enlaces allá abajo, que no me rollo más Que te suscribas si no lo estás Que se me ha olvidado decirlo en, durante todo el vídeo, pero bueno Que te suscribas si no lo estás Y... Bueno, espero que aprecies de verdad este, el valor de este vídeo porque muy poca gente tiene los cojones suficientes de enseñarte cómo lo hace su estrategia y datos y números y páginas reales. Y yo lo he hecho. Porque mi objetivo es que mi contenido gratuito sea mucho mejor que el de pago de mi competencia. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!